un buen día, ahora vamos a ver cómo dibujar los datos de un levantamiento topográfico en Archis Pro bueno, usando un script de Python. por ejemplo, acá eh, tengo en Excel estos datos donde tenemos la distancia y el ángulo, la distancia tomada con cinta y el ángulo tomado con brújula y bueno algunas observaciones entonces, ¿qué quiere decir? me fui a un punto tomo una coordenada con un GPS y a partir de ese punto mido una distancia de 13 metros y un ángulo de 2.50 el siguiente punto el siguiente punto voy 11.88 metros y un ángulo de 2, de 2.62 bueno, realizar todo ese procedimiento cuando tenemos unos 100 o 200 puntos o cuando tenemos muchos puntos es mucho trabajo si lo hacemos manualmente este archivo eh, lo voy a pasar a CSV directamente desde Excel y me quedaría de esta forma un archivo csv y muy importante eh, no olvidar el directorio en este caso yo lo tengo en dsig.tmp acá está el archivo y acá también tengo el script que vamos a usar y bueno también les voy a compartir este script eh, en la descripción del video lo van a encontrar para que simplemente lo adapten a su proyecto entonces vamos a hacer lo siguiente en un nuevo mapa por ejemplo acá tengo la coordenada del punto inicial como les dije, con cinta y brújula, me tocaría medir eh, la distancia, el ángulo, colocar un punto, luego distancia, ángulo, siguiente punto. Pero para automatizar todo esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la pestaña View y vamos a seleccionar Python Windows y acá se me abre la pestaña de Python Windows entonces voy a cargar un script, hago clic en Load Code en este caso selecciono este Puntos para ArcGIS Pro, también lo tengo para ArcGIS 3. Le ponemos OK. Acá lo tengo y les voy a explicar cómo funciona. Vamos al inicio donde dice definir las coordenadas del punto inicial. Acá vamos a poner el valor tanto de X como de Y en coordenadas UTM. Que sería la coordenada de este punto. Y luego vamos a definir el sistema de referencia. Por ejemplo, Ahí los códigos, por ejemplo acá este es zona 17 sur, acá para PESA 56 estoy usando el 24877 y si quiero en WGS 84 tendría que usar el 32717. Para cada sitio tendrán que buscar su código respectivo, por ejemplo, si voy a reproyectar Data Management en projection en Transformation, por ejemplo, Definir Proyección. Acá el sistema de coordenadas, eh, dependiendo del que tengan, por ejemplo, acá tengo en UTM, eh, WGS84, Sur, acá tengo un número de sistemas de coordenadas, entonces, por ejemplo, simplemente aquí, poniendo que sea el 57S, hago eh, clic derecho, por ejemplo, Detalles, y acá tenemos el código, el, el WKit, este 32.757 entonces este eh, valor lo tendría que poner acá y también especificar la zona UTM eh, posteriormente, bueno eh, le doy un directorio para que cree una geodatabase acá pueden reemplazar por un directorio de su, de su computadora acá también y luego para leer los archivos del CSV, el archivo que lo exporté de Excel, acá le doy la dirección esto es muy importante, recordemos la coordenada inicial, el sistema de referencia, darle un directorio para que cree la geodatabase y leer los archivos del CCU. Eh, para adaptar su código no olviden modificar las direcciones de estos archivos o en su defecto crear en el disco D una carpeta SIG o llama TMP para que pueda coincidir. Y luego simplemente vamos a darle un Enter para ejecutar. Y ven... Ya tenemos acá, a partir del punto inicial, me fue calculando. Por ejemplo, si mido, por ejemplo, el primero decía a 13 metros, 13.66 y 250. Vamos a comprobar. Measurement de aquí acá, en 13.66 metros y en uh, pattern 256 grados Si abro la tabla de atributos, por ejemplo, de segmentos, acá tenemos la distancia de cada segmento. Con este código y cierro si la tabla de atributos de puntos aquí tengo bueno la distancia el ángulo la coordenada del punto inicial y las nuevas coordenadas del resto de puntos y pueden ver todo esto en menos de un segundo una vez ya configurado el script muy bien eso es todo lo que les quería indicar si les gustó eh, no olviden suscribirse a este canal darle un me gusta a este vídeo y seguirme en todos los medios sociales Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.